Igual ya que venga un coche. Bueno, pues vamos a, a explicar qué ventaja tiene la tirada larga. Digamos qué efecto tiene bueno en el cuerpo respecto a una tirada corta. Ya sabemos que la tirada corta, pues va a ser, pues mejor, porque va a tener, digamos, más chispa, va a tener más pulsaciones. Me voy a parar por aquí. Estoy buscando un sitio bueno para grabar que haya sol pero que no pide en contra de la cámara. Por aquí me voy a parar, ¿vale? Aquí en el campillo este. En el campillo este. Voy a meter aquí. Que lo han arado hace poco. Bueno, pues... ¿qué, ¿Qué ventaja tiene la tirada larga? Pues tiene, tiene ciertas mejoras que no se consiguen. Es imposible conseguirlas en una tirada corta. Ya digo, la tirada corta. No nos metemos ya con el tema. Ya sus ventajas. Mejores ritmos, más velocidades, más pulsaciones más altas... Eh, más potencia las piernas, todo eso, perfecto, ¿no? ¿Pero qué cosa tiene bueno la tirada larga? Una tirada de 4 horas para arriba, de 4 horas para arriba. A ver, en 3 horas también tiene sus cosas buenas, pero digamos no se nota tanto, no se nota tanto, ¿vale? De 4 horas para arriba, ahora veréis por qué las 4 horas o 6 horas. Cuando tú sales a entrenar, por ejemplo, hoy voy a hacer una tirada larga. Si tú tardas dos o tres horas, tú por ejemplo desayunas, ¿vale? Desayunas, te coges y te, te vas a entrenar y vuelves al mediodía o, o si fuera por la tarde, da igual, y comes al mediodía. ¿no? Comes, comes, eh, todo el mundo. Sales por la mañana, desayunas, tal, o en ayunas, da igual, corres y luego cuando llegas a casa, tú comes, ¿no? Vale, ¿cuántas horas has estado sin comer, hombre? Si lo has hecho en ayunas, ya varía la cosa pero normalmente eh, depende si vas a hacer una tirada de una hora, hora y pico, a lo mejor en ayunas la puedes hacer, pero si vas a meter de tres horas dándole fuerte en ayunas, yo no lo recomiendo, yo no lo recomiendo. Así que, eh, bueno, pues cuando tú te metes una tirada larga, lo bueno es que te saltas la comida, en pocas palabras. O sea, yo por ejemplo ahora, mira, me estaba escribiendo un chico, comentándome cuatro cosillas de los entrenos, y son las 12 prácticamente, me faltan... Eh, las 11.58 cuando yo voy a salir hoy, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Todavía tengo que grabar otro vídeo. Yo hoy salgo a las 12. He desayunado un zumo de naranja y un pequeño bocadillo de pan integral, que a lo mejor me hará ir al lavado porque es integral, no lo usaría en carrera, precisamente porque es integral, en carrera no habría que usarlo porque irías al baño, pero entre semana, pues bueno, no hay problema, o el fin de semana porque no es competitivo, ¿vale? Te puedes parar a ir por, por el tema de que el pan integral te hace al final ir al baño más fácil, ¿no? Eh, a lo que vamos, que no me líen, que no me líe. yo hoy me saltaré la comida, eso es lo que iba, hoy me saltaré la comida, ¿por qué? Tengo que hacer en teoría 42.500 eh, más o menos, algo así, ¿eh? depende, esa ruta exacta desde aquí no la tengo probada, entonces no sé si saldrán 42.500, eh, 40, 43, no lo tengo claro ¿Vale? Porque he cambiado el sitio de salida Y ese punto normalmente no he ido nunca Desde este punto, o sea que no lo sé Pero quiero decir que yo en 42 y 1500 Pues me voy a tirar Mis 4 horitas y pico ¿Vale? Eh, porque es una ruta Sencilla en principio Si no me tiraría más 4 eh, horitas y pico, bueno pues como son las 12 Yo que llevo un zumo de naranja Y un bocadillo pequeñito de pan integral Con membrillo, vale, no llevo nada más yo voy a llevar mis habituallamientos, ¿de acuerdo? Mis habituallamientos, pero yo no me voy a saltar la comida del mediodía, es decir, yo llegaré a la casa pues a las son las 12, pues yo llegaré a las 4 y media de la tarde, ¿vale? Por lo tanto, la comida del mediodía me la he saltado, ¿vale? Y esto es con una tirada de 4 horas y pico, no te digo nada con una tirada de 6 horas. Entonces, qué bueno tiene esto. Cuando tú luego te metes una ultra de 20 o 24 horas, tú no paras a comer al mediodía. Que la gente lo tenga en cuenta, tú a comer al mediodía no vas a parar, tú vas a tener un habituamiento que voy a tener para coger cuatro cosas, o una base de vida, pero en el 70, o en el 80, o en el 90 vas a tener la base de vida, depende cómo sea la larga de larga la ultra. Es decir, que realmente la vas a tener mucho más lejos, no va a ser en el 40, va a ser mínimo en el 50 nuevamente. ¿vale? Entonces, quiero decir que lo bueno que tiene la tirada larga es que tú acostumbras al cuerpo a tirar con habituallamientos pequeños pero no tienes la comida del mediodía. Por lo tanto, ¿qué vas a tirar de la barrigota? La barrigota de papá, como aquello de los, de, los, de los dibujos animados, la barrigota de papá, vas a tirar de la barrigota de papá. Entonces, ¿qué bueno tiene? Pues que vas a usar las grasas. Si tú haces una tirada corta, a tres horas ya vas a usar las grasas, ¿eh? a dos horas ya vas a usar las grasas, pero digamos no tan claramente. Pero cuando tú llegas, digamos, como cuatro o cinco horas corriendo, la comida del mediodía no aparece por ninguna parte porque sigues corriendo, colega. Vale, Pues tú tienes pequeños alimentos, pero no tienes no tienes la, la comida del mediodía. ¿Vale? Hola, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Y a lo, a lo que vamos eso. Entonces, eh, al final, eh, haces que por un lado el cuerpo tire de la grasa, por un lado te hace mover la grasa así que cuando tú luego vayas a maratones de asfalto, maratones de montaña carreras más largas, tú seas capaz de pasar el muro sin ningún problema, sin ningún problema te notarás un poco bajo de energía, pero en general no vas a tener muraco plan la hostia contra el muro, no la vas a tener, o sea que eso es fantástico. ya está, cosa que, hola, muy buenas. Cosa que con una tirada eh, de 2-3 horas no lo vas a conseguir. Con 2-3 horas no vas a tener ese tirar de grasa realmente. ¿Por qué? Porque tienes tu desayuno y tu desayuno te dura un tiempo, ¿vale? Hasta 3 horas más o menos dos horas y media, el desayuno todavía sirve, ¿no? Aunque tengas cuatro cosas que te vas tomando. Todavía lo tienes, pero cuando pasan cuatro o cinco horas, seis horas, el desayuno ha desaparecido, o la comida al mediodía, si está entrenando de tarde, ha desaparecido, y tiene que el cuerpo espabilarse. Ahí está la ventaja, la tira larga, que no se consigue de ninguna otra manera. ¿Podrías hacer entreno en ayunas? Sí, pero yo creo que no tiene mucho sentido. Hacerte una tirada de cuatro o cinco horas, o tres horas, con del nivel, en ayunas, desde el día anterior... Yo creo que no vas a tener un rendimiento bueno, bueno, ya se sabe que no vas a tener un rendimiento bueno, se sabe de, de calle, no lo va a tener, yo no lo veo. Yo creo que si por ejemplo quieres estar, eh, adelgazarte un poquito y tal, puedes hacer una tía de ayunas pero una horita, yo no me metería más de una horita. De hecho es lo que recomiendan, no pasarse de una hora, lo dicen la, eh, los entrenadores y los nutricionistas, ¿no? Una hora, más de una hora en ayunas, mejor que no y siempre floja, siempre en sesión flojita sin subir de pulsaciones porque vamos muy bajo de energía. Venga... Eh, voy a seguir grabando otro vídeo para Mundo Trail. Para Mundo Trail, este, eh. venga, hasta luego.